Hola, hola, preciosuras, bienvenidos nuevamente a mi canal Cosmos Angelical. Esta semana tenemos luna nueva en el signo de Escorpio, pero comenzando la semana, el día eh, 9 de noviembre, estaremos comenzando la semana con ya la energía del cuarto creciente. La luna ha pasado por el signo de Leo, está haciendo su cuarto creciente y bueno, nos está invitando como a tener ciertas eh, ciertos test emocionales, ¿no? Como que nos está invitando a saber si realmente hemos superado la prueba en diferentes áreas de nuestra vida, pero sobre todo en la parte emocional. La luna, vamos a tener luna nueva. Y ahora les voy a mostrar la carta de la luna nueva y en qué área de nuestras vidas va a caer signo por signo. Pero lo interesante, bueno, es que siempre una luna nueva es una nueva un inicio, es el momento de sembrar la semillita para que algo florezca dentro de los próximos seis meses cuando llegue la luna, eh, la luna llena en el signo de escorpio. Esta luna está muy buena para trabajar nuestros, eh, nuestros miedos, pero también lo que no nos mata nos hace más fuerte Entonces... Es una luna eh, que nos invita de verdad a vivir como la noche negra o la noche oscura del alma para así eh, hacernos mucho más fuertes. Vamos a ver la carta de esta, de esta luna eh, en este lado de, del planeta, en, en el lado europeo. La luna va a tener un ascendente escorpio. Entonces, he intentado ponerla a la hora universal, pero bueno... Siempre surgen ciertos inconvenientes, pero ustedes pueden ver aquí que la hora universal será a las 5 de la mañana, 5 o 7 de la mañana. La luna va a ser entre el día 14 y el día 15, dependiendo en qué parte del planeta te encuentres. Si estás en América, probablemente sea el día 14, unas horas antes, y aquí el día 15. Entonces, la luna, eh, que se produce a los 23 grados del signo de Escorpio, tiene un sextil con Plutón. Plutón es el regente del signo de Escorpio. Tiene un, un sextil casi perfecto, casi partil. Júpiter sí está a partir con los grados de la luna, partir significa que están en los mismos grados, y con Saturno no es a los mismos grados, pero sí se siente este, este sextil con el estelium. Hemos dicho en videos anteriores, si no, has, no me has visto antes, un sextil es una puerta de oportunidad, es la apertura a la posibilidad, es también eh, la ratificación de que es una luna para iniciar. Pero tendremos aquí eh, cuadratura del signo de Venus, Venus a lo, perdón, del planeta Venus, que estará pasando a los 22 grados de Libra y le está haciendo cuadratura. Les, nos están volviendo a poner a prueba nuestras emociones y si lo que eh, nos invita a aprender Venus en el signo de Libra realmente eh, va de la mano para nuestra evolución. Si vemos eh, o hemos estado al pendiente de las energías planetarias en estos últimos meses, nos hemos dado cuenta de que no somos para nada las mismas la misma personas que fuimos eh, a principio de año o a mediados de año. Ya estamos casi terminando este año y las pruebas que nos ha puesto Saturno, Júpiter y Plutón en el signo de Capricornio, bueno, han sido bastante fuertecillas. Para esta semana, el día 14, eh, entre el 13 y el 14, Marte, planeta de la acción, planeta de, eh, de la reacción, de, de ira por lo que nosotros queremos y deseamos, pues ya habrá entrado directo. Él estaba retrogradando, ya habrá entrado directo. Marte también eh, responde al signo de Escorpio como, co como corregente, como planeta corregente. Eh, está domiciliado en Aries. Y bueno, se va a despertar a los 15 grados. Ya habrá pasado una oposición entre Venus y Marte. Que una oposición entre Venus y Marte nos puede dar eh, mucha incomodidad con las relaciones de pareja, con los mejores amigos, allí cada uno queriendo eh, ir y apostar por lo que los hace felices. Pero bueno, siempre con Venus en Libra. Eh, buscamos el equilibrio, buscamos que, que sea lo más ecuánime posible, ¿no? que las relaciones sean eh, justas y equilibradas tanto en el afuera como en el adentro, porque una oposición siempre va a reflejar eh, en el otro eso que en mí está sucediendo, eso que en mí está eh, faltando, aceptación, tolerancia, amor propio, como le quieran eh, lo que le quieran poner, cualquier etiqueta le quieran poner, pero eso es lo que nos, lo que nos está invitando. Venus está teniendo un trígono al nodo norte en Géminis, por lo que está ratificando nuestras ganas de no solamente de conversar, sino de ir por nuestra evolución mmm, más allá de espiritual y material, la verdadera razón por la que nosotros hemos encarnado en el mundo. Venus está haciendo este maravilloso trigo ¿no? y nos abre otra puerta del entendimiento. Está teniendo, eh, está teniendo eh, dificultades, no está teniendo aspectos muy duros Venus esta semana, por lo que les recomiendo meditación, yoga, eh, algunos videos de pensamientos positivos y de inteligencia emocional, porque van a ponernos como grandes pruebas esta semana a ver si hemos aprendido la lección del verdadero amor propio de lo que significa empoderarnos querernos y ponernos eh, en primera en primera opción eh, mercurio que ya está directo eh, pasará también a los 5 grados del signo de escorpio entonces tendremos varias varios planetitas en la energía escorpio Venus en cualquier momento va a ingresar eh, ya para la semana siguiente para la semana siguiente de la luna nueva ya estará ingresando también escorpio. Y el sol estará pasando a sagitario. Pero eso lo veremos en otros videos. Mer, eh, Urano. Urano en Tauro se estará oponiendo a este Mercurio y estas oposiciones que ya habíamos visto en videos anteriores, la retrogradación cuando Mercurio llegó a los 25 grados de Libra, tuvo ese, esos contactos con, eh, con Urano. Tuvo un primer contacto cuando ingresó a Escorpio, Mercurio, donde pues hay, hubo algo que se nos reveló, ¿no? Eh, pues probablemente nos dimos cuenta de, de algo una verdad que para nosotros es de muchísima ayuda que es imperativo que, que supiéramos pero bueno tuvo bastantes toques luego retrogradó y volvió a volvimos a tener como ese contacto esa inspiración divina probablemente como una gran revelación y ahora para esta semana vamos a tener otro contacto, otra oposición y allí es como la confirmación de nuestras sospechas. Secretos que salen a la luz, eh, revelaciones casi que divinas, puedes también estar teniendo sueños, eh, puedes estar llegando a secretos muy familiares, secretos muy comprometedores, comprometedores en eh, eh, tu árbol genealógico y también te diría que tengas un poco de cuidado con dinero que le debas a otras personas sobre todo asociaciones o al gobierno eh, impuestos que tengas que pagar está muy pendiente porque puedes estar también recibiendo sorpresas de deudas que ni, sabías, sabías, ni siquiera sabías que tenías perdón. era como que ni, ni estabas al tanto de que tenías estas deudas y bueno es momento de que también revises un poco tus finanzas. Esta luna nueva va a tener un trígono, y no he hablado no había hablado de eso, pero bueno, ya voy para allá, va a tener un trígono con Neptuno en Pisces. Neptuno aún continúa retrógrado para este momento, y bueno, aquí hay que ser también bastante, bastante consciente, eh, este trígono nos da la posibilidad de soñar y de soñar en grande, pero también puede amplificar algún miedo que tengamos. Por eso esta semana la recomendación es eh, cuidarnos lo más que podamos a nivel emocional y a nivel físico, porque a medida de que nos cuidemos, de que hagamos meditación consciente, de que hagamos cosas que nos lleven a mirar lo que está sucediendo en nosotros mismos, cuáles son esos valores, cuáles son esos, eh, esa filosofía de, cómo, cómo es esa filosofía de vida que queremos comenzar a vivir, ¿no? lo que realmente queremos encarnar en la tierra, cómo queremos ser recordados más que todo, y cómo recordamos a los que ya no están entre nosotros, cómo recordamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros seres más queridos. Entonces este trígono es una puerta al recuerdo, muy buen, muy buen aspecto para las personas que abren registros akáshicos, para las personas que hacen viajes astrales, que hacen sanación cuántica, reiki, va a ser un, un fin de semana súper bien aspectado para todo lo que es la magia, la alquimia, y lo bueno es que Neptuno no tiene aspectos eh, fuertes, ni la Luna tampoco, por lo cual no va a ser un engaño. Al contrario, la oposición de Mercurio-Urano nos está diciendo de que hay una, una gran verdad y, y se nos revela como, vuelvo y repito, como lo divino. Entonces, las pruebas que tenemos que superar, recuerden, nos hacen mucho más fuertes. Lo que no nos mata nos hace mucho más fuertes. Así que bueno, espero que les haya gustado la interpretación de la carta. Ahora, en los siguientes videos, vamos a hacer el ascendente y voy a hacer el ascendente con signo solar, dónde va a caer la luna y dónde se está abriendo, en qué casas astrológicas se están abriendo estas puertas de oportunidades para ti. Así que bueno, nos vemos en la siguiente etapa.